seguir más o menos en lo que estábamos platicando ayer. Si se acuerdan, hablamos un poquito, bueno, hablamos un sinfín de conservadurismo de Nietzsche. Hablamos un poquito de cómo usar filogenias para reconstruir la evolución en el pasado de caracteres generales, en general, Y luego, como que repasamos la historia antigua, es decir, hace 15, 20 años, de cómo se ha ido, pues, trabajando con nicho y filogenia Y si me acuerdo, les pregunté después de la historia antigua y después de la historia media, si les gustaron los estudios, y me dijeron que no. ¿Cierto? Qué bueno, porque a mí tampoco. Uh, entonces vamos a ver más o menos lo que se va trabajando en la, la actualidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver pues, un par de estudios. Aquí va uno. Tasas de cambio de clima actual son mucho mayores que las tasas de evolución de nicho entre vertebrados. Es decir, veis los modelajes de, de modelos de circulación general y veis la tasa de cambio, digamos, en temperatura. Y luego vas a estudios filogenéticos de vertebrados y mides tasas de evolución ahí. Y, la, y comparas esas dos tasas y ves oh, el cambio de clima actual por año está muchísimo más alto que lo que han hecho los vertebrados a través de su evolución, un resulta, re, resultado bastante interesante, bastante relevante, sugiere que no vamos a, no vamos a ver que vertebrados estén evolucionando lo suficiente de rápido en su nicho para poder responder a los cambios en el clima global. Súper interesante el artículo. Okay. Ahora, la pregunta es si lo creemos. Vean esto. Los resultados indican que los cambios de clima para de aquí al 2100, requieren tasas de evolución de nicho mayores que 10,000 veces, perdón, más que 10,000 veces mayores que las tasas observadas de evolución de nicho. Ah, oh. Ahora, la pregunta es si creemos este resultado. Vamos a ver su metodología. Los datos se sacaron, los datos de clima se sacaron de WorldClim, sacaron los datos de clima para cada localidad de presencia, no se puede decir ocurrencia, acuérdense. Describe el world un poco... Entonces sacaron seis variables climáticas, temperatura media anual, mayor y menor temperatura durante el año, precipitación anual y, y los extremos de precipitación. Promedios y errores estándares de las variables climáticas para todas las especies se dan en el ATMC temático. Entonces, solo para traducir un poco, tienes una base de datos de, de presentes para todas las especies en este estudio. Cada punto tiene su especie y su longitud, latitud. ¿sí? Tú refieres esos puntos a los datos de clima mundial, como ustedes hicieron ayer en el ejercicio de Troglodites y caracterizas el nicho por el promedio. Si tienes mil localidades para una especie, el nicho es el promedio de esos mil. Entonces, inmediatamente ustedes deben de estar pensando en ese mapa que Andrés les mostró de lo de Tito, donde veías una supermasa de puntos hasta la frontera. Es decir, super reportaje en Estados Unidos, llegas a la frontera con México y está bastante más esparcido. Esos sesgos en reportaje van a sesgar el promedio, obviamente. ¿Sí? Eso lo dejamos al lado. Eso es lo mínimo de nuestros problemas. Y solo para que vean otro del mismo grupo, ¿ok? ¿Cómo se relaciona la tasa de... Nicho climático y su evolución al amplitud del nicho climático. Y aquí la misma cosa, usaron los datos de clima que corresponden a 17.000 localidades de presencia. Y para calcular amplitud del nicho, simplemente toman el máximo menos el nicho. Es decir, toda caracterización de nicho para este grupo se rige por los valores observados de puntos de presencia. Y luego sacan cosas así que, que según demuestra que la tasa de evolución se relaciona a una dimensión del ambiente y todo eso. Bueno, hay muchos artículos así. ¿Ok? Solo de ese grupo de investigación, vean, dos en evolución, uno en Ecology Letters, American Naturalist, Proceedings of the Royal Society, otro en Ecology Letters, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Ok? Y todos con la misma metodología. Entonces, quiero que, bueno, de antemano, que ¿Cuál sería su pendiente respecto a lo que están haciendo? ¿Alguien dijo algo? ¿Ah? ¿No están tomando en cuenta qué es disponible y qué no? ¿Se acuerdan de la ecuación de dicho existente? Esto el nicho existente es un subconjunto del nicho fundamental. Y siguiendo con el razonamiento del BAM, hay otro subconjunto que corresponde después de que restas B. ¿Verdad? Ya tenemos A menos M, que es el nicho existente, menos B es lo que podrías llamar el nicho realizado. Y luego. Esos puntos son un submuestreo de la intersección de BAM porque es lo que se muestrea, ¿Sí? Ahorita México tiene REMIP y, y las bases de Conabio, pasas a Guatemala y no hay nada así. O México tiene bastante investigación que está en curso ahorita, vas a, a Sudán del Sur, nadie está muestreando, ¿Sí? todo eso modifica el nicho realizado, un nicho observado o algo así, entonces estamos viendo un el nicho observado subconjunto del nicho realizado, subconjunto del nicho existente, subconjunto del nicho fundamental. Pero estamos hablando de evolución. Y la única cosa en todo esto que puede evolucionar es el dicho fundamental. Entonces, en esos cuatro pasos de subconjunto de, si hay sesgos o si hay fuentes de variación, van a nublar el asunto. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar en breve dos estudios de simulación. Ambos de estos estudios son producto del grupo en, ahí en Kansas. Andrés, Fabricio, Luis los, y el otro Luis, los cuatro, han participado en ese grupo. Esto en particular fue bonito porque se empezó el proyecto de filogenias, hace varios años toda una generación recibió su doctorado y se fue. Nos rechazaron el artículo en Systematic Biology y no por mala razón, es decir, estuvo bien. Y entre varios lo platicamos y decidimos se, necesitan hacer, se necesita hacer tres artículos en vez de uno. Entonces, esto es el primero de los tres. Aaron South, Mandy Barley, Jacob Cooper, T. Hannah Owens, todos egresados del grupo. Ellos levantan una simulación bastante compleja. Más o menos se lo voy a, a, a dibujar para ustedes. Lo primero es esto de, de moción browniana. Es una manera de. de Caracterizar diversificación en el tiempo, ¿ok? Entonces, pueden ver, esto es una simulación de precios de, de uh, inversiones en compañías. Empiezan aquí y pueden ver este baja, pero luego sube, ¿sí? Entonces, cada uno es un, una historia de una entidad. y no más quiero que vean que la varianza empieza en cero y termina grande entonces una manera de medir diversificación es de ir pues viendo el aumento en la, en la variación, la varianza es decir, corta esto en cualquier punto que da números sacas una varianza y eso empieza en cero y termina grande. Entonces, eso, esa acumulación de variación es una manera que podemos medir la tasa de diversificación a través del tiempo en un linaje. sí Bueno. La manera que hacemos esto es, muchas veces, que ves la, vari la, la varianza que se demuestra en la realidad y simulas evolución bajo ciertos supuestos, luego comparas lo observado con lo simulado. Entonces, ¿qué hicieron en esta simulación? Usaron la filogenia de ícteos, acuérdense, esto viene de ese estudio que les mostré en breve ayer, ¿sí? De las calandrias. Simplemente usaron ese, ese árbol. Y sobre ese árbol escogieron diferentes clados y los hicieron adaptado al frío y al calor. Es decir, les dieron diferentes nichos. ¿Eh? Crearon especies con diferentes habilidades de dispersión. Tengo que decir que de decidimos en los tres proyectos, y luego todos nos ocupamos, y no hablamos ocho o nueve meses de este proyecto. Y cuando regresaron conmigo con esto, les dije, están locos, están, han estado pues en talacha enorme. Está bastante complicado lo que hicieron. Crearon especies con esos nichos y la, la manera que manejaron las especies era de tirar un punto y dejar que la especie colonizara su área habitable según su habilidad de dispersión okay. el enfoque fue en, en la temperatura máxima del mes más caliente y la temperatura mínima del mes más frío Simple, simplemente querían enfocarse en, en tolerancia a, a temperaturas extremas y eso es en, en, interesante y importante la manera que caracterizaron el nicho era por ver el máximo de los máximos, el mínimo de los máximos, máximo de los mínimos, mínimo de los mínimos, pero a través de todos los pixeles que logra colonizar la especie. Es decir, no hay ningún muestreo. Acuérdense, esos trabajos que les mostré hace momento Dependían del esfuerzo de colecta. Ahorita nadie está colectando en Venezuela, más en, en México. ¿Sí? Eso in, introduce más sesgos. Esta simulación no tiene ese sesgo. ¿Sí? Mm -hmm. Pero no, eso es mucho fundamental no existente. Okay. Con base en esas características, calculan la varianza que se acumula a través de ese proceso filogenético. Entonces, en total eran 32 especies virtuales, 100 distribuciones singulares, es decir, 100 replicados. Veinte escenarios, escenarios de nicho y cinco diferentes niveles de medida de dispersión. Y compararon la varianza observada con la variación esperada. ¿Sí? Un paso atrás. Voy a arreglar esto de una vez porque la cosa más importante, va Entonces, ¿qué hicieron? Saben la verdad porque ellos crearon los nichos de todas las especies. Crearon algo de diversificación y eso da una, un sigma al cuadrado no cero, pero conocido. ¿Sí? Y luego hacen esto de, de dejar a las especies colonizar lo que es adecuado para cada una miren el nicho de cada una de esas especies y noten que es el nicho existente pero es el nicho que se están viviendo bajo los métodos actuales y comparan lo que calcularías como la tasa de evolución con lo esperado basado en la verdad. ¿Queda claro? Entonces, simplemente voy a mostrarles esos, esas comparaciones. Primero aquí está cuánto se está trocando el nicho, es decir, qué tan diferente es el existente del fundamental. Y un resultado interesante es que la truncación, vean aquí, cuando hay muy buena habilidad de dispersión, casi no está truncada. Pero, en lo que vamos a peor y peor, y peor habilidad de dispersión, se está acortando más y más. ¿Okay? Entonces, las diferencias que ellos levantaron en habilidad de dispersión se manifiestan en diferentes niveles de reducción del fundamental al existente. Bueno, esto es para especies con muy poca habilidad de dispersión. Toma un momento para, para ver estos esto es la verdad, y esto es lo singular, esto es cantidad de evoluciones, sigma cuadrado. Y simplemente, vean este segundo elemento, simplemente lo que se está viendo es que por usar datos del nicho realizado, reconstruyes más cambio evolutivo que lo que es verdad. Para una de las simulaciones eso es con habilidad de dispersión muy limitada el resultado es el mismo en cada uno de los niveles de habilidad de dispersión excepto el último aquí ya estamos en dispersión excelente es decir detectan todos los sitios adecuados inmediatamente y lo que pueden ver es que ya empezamos a ver situaciones en que no reconstruyes más evolución que lo esperado o que la verdad. ¿Sí? Entonces, la conclusión es simple. Para especies reales, cuando estás hablando de tal vez un análisis sobre todo el mundo o toda América, Obviamente las, las habilidades de dispersión nunca son universales. Entonces, bajo esta simulación lo que ves es que al usar el nicho existente sesga tus cálculos de tasas de evolución hacia arriba. ¿Sí? Vamos a otra simulación. ¿Tengo? No estamos usando estas simulaciones para entender cosas de, de qué tanta cantidad de dispersión hay. Las estamos usando para para aumentar la desigualdad entre lo existente y lo fundamental. ¿okay? Y simplemente el punto es que esa desigualdad baja si puedes colonizar a nivel mundial, inmediatamente, ¿sí? Eso, eso realmente es todo. La conclusión general e importante es que usar el dicho existente en vez del fundamental sesga tus resultados de concluir más evolución. ¿Otra pregunta? Ahí están los máximos y mínimos que estaban en el CGC, son las, los dos límites. ¿no? Sí, esto es para, para los valores de, de máximo de esa variable, esto es el valor mínimo. O sea que el mínimo es el que más oscila, ¿no? Sí. sí. Bueno, eso fue el primero de los artículos. Acuérdense, un proyecto se hizo en tres. Entonces, ese primer estudio sirvió para decir, hay un problema. El segundo sirve para decir, si sí, hay un problema y ahí les va una solución. ¿Okay? No es una solución fácil o simple, pero es una solución. Y el tercero va a ser volver a lo de las calandrias y analizarlo usando estas herramientas. ¿Sí? Entonces, para el segundo, realmente había que hacer la primera y tener algo de demostración de que el problema es real. Y lo chistoso es que todos nosotros íbamos desarrollando esta simulación. Les voy a mostrar el otro grupo que les acabo de presentar. Iban en su simulación. Y casi, casi al día mandamos correos cruzados diciendo, hey ya avanzamos el proyecto de parámetros. Entonces, es algo de repetición, pero, pero me gusta porque son simulaciones muy diferentes. Ahí les va. Eso lo hicimos cinco veces. Lo que hicimos era de... Crear un, un nicho, un elipsoide multidimensional en dicha, okay, y ver su huella en la Tierra. Eso es lo que ven en Café. Y luego tomamos ese elipsoide, eso es todo en nicha está a todo lugar, ya que se instala, y lo movimos. Unas unidades a la derecha. Y eso obviamente cambia la distribución potencial en la biografía. Entonces eso es lo que pueden ver en verde y en morado. Esos están debajo del café. Entonces la distribución de la especie se hizo un poquito más allá. ¿Sí? Bueno, eso fue crear los nichos y las distribuciones potenciales. Luego, uno de nosotros, es decir, yo, uno de nosotros, con ojo de biogeógrafo, creamos especies. Es decir, yo creé esta especie aquí en el noroeste, esta especie en California y en el interior, otra especie que incluye los dos, otra aquí, otra aquí separados por el río Mississippi, y otra de, de amplia distribución. Hicimos esto cinco veces, algunos son, aquí hay simpatría, en otros casos hay alopatría absoluta, pero simplemente creamos especies que tenían diferentes características, pero todas tenían el mismo nicho. Los nichos cambiados los vamos a usar en un momento y lo único que había que asegurar era que tanto bajo el cambio como antes del cambio hubiera alguna distribución potencial para cada una de las seis especies. ¿Sí? Somos dos diferentes formas de árbol y en cada caso, tres especies tenían el nicho cambiado y tres tenían el nicho original. Es decir, yo soy sistemático y, y, y me creé en los 70s, 80s en la sistemática. Entonces, mi cerebro funciona con parsimonía. Entonces, pensando en caracteres, o sea, es concretos y la idea es que aquí se hizo el cambio del nicho, aquí se hizo el cambio del nicho. ¿Sí? Y luego tiramos muchos puntos aleatoriamente para, la, para el M y la distribución de cada especie el M simplemente sirvió para el ejercicio que ustedes van a hacer al rato pero los puntos de presencia, no se puede decir ocurrencia, sirvieron para caracterizar el nicho y eso lo metimos a mediciones de varianza en, en moción browniana y la misma cosa, preguntamos si lo observado y lo recuperado usando los análisis según los métodos actuales, si nos dan la misma respuesta. Entonces, ahí les va, mismo gráfico. Estas son tres variables, esto es la verdad, y eso es lo que recuperas si usas um, si usas el nicho existente para caracterizar los nichos. Es decir, recuperas más cambio evolutivo que lo que en verdad pasó. Entonces, eso es el mismo resultado de la primera simulación. ¿Sí? Pero eso es con el cambio evolutivo. Es decir, eso es, en este caso, Ahora les voy a mostrar algo peor, ¿sí? Si vemos la misma situación, pero sin cambio evolutivo, vean que ahora todas las verdades están pegadas a cero, porque no hubo cambio evolutivo. Las seis especies en cada clavo comparten el mismo nicho. Fundamental. Pero, si mides eso con el nicho existente, o peor aún, un muestreo del nicho realizado, que es un subconjunto del nicho existente, que es un subconjunto del nicho fundamental, que supera la evolución. Entonces el resultado de la primera sub simulación fue que el usar datos del nicho existente sesgan la tasa de evolución hacia arriba, el resultado de esta simulación indica que aunque no haya cambio evolutivo, recuperas cambio evolutivo. Es decir, estás equivocado. ¿Sí? Sí. ¿No puedo decir un poco lo mismo? me queda claro que lo que haces con un nicho lo recuperas más el cambio evolutivo. Sí. El primer estudio demuestra lo que acabas de decir, que si en realidad cambió 4, tu estimación es 6. Y si en realidad cambió 10, tu estimación es 15. ¿sí? Pero esta simulación como que demuestra un caso extremo. Si no cambió, si no hubo evolución, de todos modos, con ese método recuperas evolución, piensas que cambió evolutivamente, y ustedes saben por qué esto es cierto, se acuerdan que dicho existente igual al dicho fundamental cruzado con los ambientes de M? y exactamente lo que hicimos en esa segunda simulación era de fijar eso. Esto no cambia. Entonces, la única razón por la que pueden haber diferencias en el nicho existente son los ambientes asociados con él. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. Es decir, esto es algo que está codificado en la genoma y está bajo presión de selección y puede cambiar evolutivamente. Esto es una función de donde estás, ¿sí? Y vieron que los n de las seis especies, los del oeste, los del este, los ámbaros, ellos obviamente tienen diferentes ambientes asociados. ¿Okay? Entonces, eso no es ninguna sorpresa, pero es como lo necesario, como un prefacio para lo que queremos presentar, que es una metodología. ¿Sí? Esto podrías, por lo menos, lo, lo pensar en términos más como ecologistas, sí. es que aumentan plasticidad, simplemente es así bien. Pero más por una cuestión de esta, como este ejemplo este, que puede tener un, un, un individuo de manifestar bueno, diferentes dependiendo del de ambiente en que se encuentre, no podría ser un poco el reflejo de eso? Muchos son cualidades de poblaciones o de especies. Plasticidad o, o preferencia individual son características de los individuos. ¿Sí? Definimos esto como algo que tiene límites, ¿Okay? ahora puede que un individuo esté aquí, o que una población esté aquí, pero pudiera responder hasta acá, pero tiene sus límites, eso puede evolucionar, pero para ser por cambio evolutivo, esto es fácil, ¿Okay? Que digerir, ¿no? Sí, yo, yo sí, sé que es les estoy mostrando cosas que están algo complicadas y, y es, no estoy entrando en, en la parte del análisis que corresponde a análisis filogenético, ¿Okay? Yo soy científico simple, ¿ok? Todo para mí tiene que ser visual. Entonces, lo que van a ver de aquí en adelante es visual. ¿Ok? Voy a poner una foto de Trump otra vez. ¿Sabes qué? Estuve tan ocupado anoche que no puse eso. Y luego. Ya nos dañamos. Sí, ok, ok. Además, ahorita está en el G20, hay que dejarlo en cuenta. No vieron que. No sé quién era que no le dio la mano. ¿Quién era eso? No sé, la mano de la esposa del primer ministro de Bélgica. Ah, qué bueno. Bueno, de, Polonia, no? No, de Polonia, Polonia Polonia Okay Wow Eso es un trancazo porque acaba de visitar Ah sí sí okay. Polonia, sí Polonia bueno, El trancazo que sea de la luz Es que no le dio la mano porque pensó ¿Sí? que le iba a pegar como cuando Melania le hizo Sí, sí O okay. que le, le iba a, a pegar, pegar no de alguna mano. manera <risa> Bueno uh, Qué concluimos de estos dos estudios de simulación concluimos que, que ese método de basar <coughs> evaluaciones de evolución de nicho en los puntos siempre sobreestima la cantidad de cambio evolutivo, que ese paradigma puede hasta concluir cambio evolutivo significativo cuando no hubo nada de cambio evolutivo. Entonces, dado esa ecuación, indica que necesitamos controlar por lo que hay en M y no. ¿Sí? Sabían que yo iba a terminar diciendo eso, ¿verdad? Llevo como tres días preparándoles para eso. Bueno. Para un ejemplo simple, porque quiero que todo sea visual, Quiero darles este ejemplo por Vivian Gibeiro, que es una estudiante de doctorado en Brasilia. Ella trabaja con, pues, horneros, uh, género geocita. ¿Cómo entonces los no? Uh, no, bueno, filogenéticamente no, pero visualmente sí. Uh, aquí en México tienen sclerurus. ¿Sí? solo en el sureste los cloruros es de, de esa familia pero diferente subfamilia. bueno, vamos a hacer los mismos ejercicios tenemos un M, esto es para una especie, un ejemplo y dentro de su M podemos ver lo accesible y lo ocupado ¿Sí? ustedes ya deben de estar cansados de ver eso e hizo eso para todas las especies de Geocita. E hizo todos los pasos de imponer un umbral, de todo lo que hemos platicado, ¿ok? Y por suerte nomás son 11 especies, <risa> porque de, de otra manera hubiera estado más complicado. Había una filogenia, me doy cuenta que no tengo una, un, un diagrama de, de la filogenia, pero como les dije, quiero que esto sea Así ah, tengo la filo. Ahí está, unido por el medio. Pero quiero que vean estos diagramas, porque los vamos a usar mucho. Estos diagramas muestran lo ocupado y lo disponible. Okay. Es decir, en el M para esta especie que no puedo leer. Su M va de 1.730 a 6.300. Tiene ese intervalo de, imagino que es, la es estación la estacional. Pero la especie solo va a 4.500. Entonces la especie ocupa esto. Del lado de arriba hay ambientes disponibles, porque dentro del M, yo sé, no tenemos... Nada cuantitativo de cómo estimar a AM, pero aguántame. ¿sí? De este lado hay ambientes disponibles no ocupados. De este lado no hay ambientes disponibles más extremos. Entonces hay que admitir que de 1720 o 1500, no sé. ¿Sí? Es lo que platicamos ayer. Les mostré una versión de este diagrama. Ayer. Pero ahora quiero que razonen de algo. ¿Cómo concluimos diferenciación de nicho? Vean aquí estas dos especies. Y ustedes me dicen, ¿tenemos evidencia de que, de que sean diferentes? ¿Por qué no? Primero si nunca no sabemos si más para bajar, es la primera o la otra. Y. Es decir, nunca vemos una de las dos especies no usando ambientes disponibles que la otra especie sí si usa. Ok. ¿Puedes repetir eso, esa parte? Porque esa es importante. Nunca vemos una de las especies no usando, sí. es decir, aquí, ambientes que la otra especie sí usa. ¿Sí? Es decir, si esta especie ocupara hasta acá, diríamos que esta especie tiene esos ambientes ahí cerca no los usa. Eso sí. La sí. ¿Sí? Ahora, vamos a... Aquí. Este par de especies. Aquí esta especie tiene disponible de 1.280 a 2.800 y no ocupa esos intervalos. Y esta especie... Okay, Lo que van a ver el lunes cuando hablamos de probar conservadurismo con de nicho o similitud de nicho este, es que esa es la parte de si hay ambientes disponibles no usados en una y usados por otra. Okay. Te dije que iba a ser visual, ¿verdad? Entonces, okay. En el caso de Vivian, eran pocas especies, el análisis estuvo bastante simple, pero había que pasar a un método más general. Entonces, No más les voy a dar dos diapositivas que resumen los pasos. Creo que ustedes ya pueden pensar por lo menos en, en una buena cantidad de estos pasos. ¿Ok? Todo esta diapositiva han hecho. Van a juntar sus datos de presencias, la hipótesis filogenética y la, los datos ambiente, ambientales. ¿Sí? Van a crear hipótesis de M. ¿Sí? Hipótesis de M para cada especie. Y van a caracterizar el nicho existente para cada especie. Podría ser con un modelo de nicho. O podría ser con dos puntos. Hay ventajas y desventajas en cada caso. Y van a caracterizar la disponibilidad de condiciones a través de ese año. ¿Okay? Eso es... la disponibilidad de condiciones y ocupando, ¿Sí? Estás, estás dibujando esa línea, ese, ese gráfico. Y creas ese diagrama. Es decir, las, las condiciones de G no, los, no, los, no las conocemos. Podrían ser de cero a un micro, no importa. Lo importante es que estos son los límites de Jade y estos son los límites de Ocupado. ¿Todos están cómodos con eso? Qué bueno, porque eso es su ejercicio de hoy en la tarde. No copies a Andrés. No copio a Andrés. La tarea de dejar nosotros no pero él, él es más malgenudo que yo. ¿Verdad? Él, él los regañó bien fuerte ayer. Me dio pena. En serio, su ejercicio va a ser de hacer exacto esto y simplemente llegar a estos diagramas okay. para una de las especies de la segunda simulación que les mostré. Okay. Bueno, ¿con cuál set de datos lo vamos a hacer eso? Se lo voy a dar todos heridos, ni tienen que extraer mejores. Sí, no, no hay cosa más fácil. Maravilloso, Arquíliz. Esta parte no lo vamos a hacer, pero quiero que lo entiendan. ¿Ok? Porque está algo complicado. Vean punto por punto. Y ¿Andrés puedo no borrar todo esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Imaginan que tenemos una serie de esos gráficos, ¿sí? Ahí está una especie palasiana. Sí. No, no, no. no. Ahí está una especie guadaciana. ¿Sí? Y normalmente hay unas así que llamamos fácil. Pero digamos que. que hay algo de variación en nuestro cuerpo. Pues entonces, todo el universo lo levante es en este intervalo. ¿Están de acuerdo? Mm -hmm. Ningún de incluye más bajo o más alto. Entonces sobre, gracias. Sobre este intervalo mínimo-máximo, lo vamos a partir en lo que llamamos el categorías. Gracias. Gracias. Ok. ¿Cuántos? No sé. Esto ustedes no lo van a hacer. Está esta línea? tiene código en R para hacer esto automatizado. Tanto le había el código un poquito lleno de, de problemitos. Pero podrían ser, no sé, 10, 20, algo así. Eso es el primer punto. Dividir bien categorías. Segundo es de indicar la presencia de ese, esa categoría dentro de un nicho de la especie. ¿Okay? Pero o es sí, o es no, o es no sé. Voy a tirar estas líneas para arriba. Okay. Y acuérdense que creemos que mis dos especies son unimodales. Okay. Entonces, para esta especie, que sí, que sí, que hay presencia en esa parte Sí, sí, sí, no, no, no, no. Y noten que pude seguir para acá porque creo fuertemente que los nichos dichos no tienen dos modos. Este, no, sí, sí, sí. Y por esto, no, no, no. ¿Están de acuerdo? En este caso, no sé, sí, sí, sí, no, no, no, no. Aquí, no sé, no sé, sí, no sé, no sé, no sé. ¿qué es el ¿Sí? ¿cero ¿Es? cero uno? No, eso. Sí. Esos son ambientes disponibles, no usados. A en no el caso de que se ponen disponibles, pequeño, no te... cuando alguien que no ponen disponibles, le ponen en el sitio. Sí, en ese caso, tuve que, que, que poner en el de la aplicación. Mira, solo para que estén más contentos. <risa> ¿Ok? <risa> que no tengo antes que. No, no. Sí. en el caso de la ah. de ayer en el caso de la agricultura de en la isla en el caso de de ayer en el caso de Tito entonces en verdad no lo sé exacto, exacto. exacto. aquí está Tito Petersonia. sí, y Tito Agua va a ser una cosa enorme entonces eso es el segundo punto que registramos la presencia de la especie bueno déjame decirlo mejor, registramos si el nicho de la especie cae en cada una de estas categorías y puede ser que sí, que no o que no sé les pues dije no me gusta este método es por las patas ¿Sí? pero es no, tú estabas para cuando consultamos ahí en mi departamento tenemos Mark Holder que es uno de los que crearon Beast para los que hacen tiro, los análisis filogenéticos. Holder es fabuloso lo adoramos entonces el grupo de, de modelaje de nicho lo jalamos le preguntamos, ok, ¿qué hacemos? Y a través de dos o tres semanas, básicamente nos, dije, nos dijo que están fregados. Entonces tenemos Rich Glor. ¿Se acuerdan de Rich, de lo de, lo de Warren 2008? Sí. Y él es experto en. en, en Análisis filogenético de, de caracteres. Muy bueno. La misma cosa, dos, tres semanas, nos juntamos cada semana, vino dos o tres veces, hizo un montón de preguntas y nos dijo, pues, ¿qué queremos? Algo que considera explícitamente en el la disponibilidad de ambientes en M, y algo que puede expresar que en esa segunda especie no sabemos nada. Y eso puede incorporarse en el análisis. ¿Si? ¿Sí? Okay. ¿Quiénes han visto análisis típico, clásico? de optimización usando parsimonia nosotros vimos un poco ahí ¿verdad? bueno esa es la parte que a nadie le gusta inclusive yo que categoría por categoría vamos a usar parsimonia para optimizar el cambio evolutivo en presencia ausencia de ese pedacito del dicho pero controlando la hipótesis filogenética. Es decir, tenemos un estudio molecular independiente que nos da una estructura filogenética, ¿sí? Fijamos eso. El árbol no cambia, la historia evolutiva de ese claro no cambia. Pero ¿Se si acuerdan del ejemplo que di ayer? Si es 1, 1, 0, 0, entonces reconstruyes un cambio. Pero si fuera 1, 0, 1, 0, van a ser por lo menos dos cambios. ¿Sí? Y vean que o se ha para esto de 1010, 1, 0, yo podría tener una hipótesis de cambio esto. Okay. Okay. podría tener una hipótesis de dos derivaciones es decir dos eventos de 0 a 1 o podría tener un evento de derivación y otro evento de Perkin. Pero necesito dos eventos para explicar eso. Lo que quiero que vean es que tengo dos historias alternativas que son equivalentes en la parsimonia. Dos eventos. ¿Se acuerdan? ¿A alguien ahí atrás no le gustó mi historia evolutiva que tenía ocho pasos, ¿verdad? Cuando se podía explicar con uno. Pues en este caso tenemos dos historias y tienen el mismo valor en ¿sí? Entonces vamos a recordar de esas dos historias y tienen que ver que estamos reconstruyendo los estados ancestrales. Entonces bajo este, esta historia tendríamos un valor ancestral de 0 en esos tres nodos. Pero para, para el valor rojo, para este tendríamos 0, 1, 1. ¿Sí? Eso es uno de esas categorías. Y luego lo vamos a hacer para el que sigue, para el que sigue, para el que sigue. Es decir, estamos optimizando un carácter binario sobre un árbol derivado independientemente con base en otra información. ¿Todos entienden? En ese ejemplo lo vamos a hacer ocho veces, siete u ocho veces. Estamos manteniendo muy cuidadosamente la cuenta de las historias equivalentes, alternativas. Ahora lo tenemos que asamblar. Y para cada taxón y para cada ancestro tenemos, en este caso, ocho... De día. en algunos casos o estos dos una reconstrucción una reconstrucción para una categoría dice sí y la otra dice que no entonces lo, lo último que hacemos es contar la frecuencia en este caso para esa categoría este tendría su frecuencia de punto seco ¿Sí? O sea, puede, puede haber mucho más complejidad que eso contamos la frecuencia y también evaluamos todas las posibles combinaciones para no reconstruir nichos bimodales okay y lo más importante es visualizar ¿Sí? vamos a ver esto sobre la filogenia. Entonces, ¿qué hemos hecho? No había manera, ¿se acuerdan de ayer? Que no había manera de, de usar parte de una distribución y optimizar distribuciones parciales sobre un árbol. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Entonces, lo que hicimos era de partir nuestra distribución en pedacitos pedacitos que sí podemos utilizar. Y gracias a un lado de parsimonia podemos expresar nuestra ignorancia y podemos decir no sé hey, ¿Y por qué parsimonia? Si esto que no te gusta, pero ¿por qué parsimonia? Porque la reconstrucción que acabas de representar es, es bíceps. O sea, un bíceps lo hace. Sí, se podría con máximo de pero también a uh, la simplicidad de, de caracteres binarios como que nos gustó la, la, pues, lo de mantener la cuenta de todas las, todos los escenarios alternativos, ¿ok? Eso pierde ese que eso sí, tiene una probabilidad de punto 4, sí, ¿no? sí. entonces yo prefiero ver las combinaciones porque después los juntamos en una estimación del dicho otra vez, eso es lo que les voy a mostrar en un momento, ¿Sí? Entonces aquí estamos con las calandrias, se acuerdan, ahí está la foto bonita, ahí está su mapa. Y otra vez el punto fue que tenemos especies así, que eh, serían una especie como esta, y tenemos especies como esta que vive al lado de un volcán en todo el mundo, eso sería, o como un de indecisone que les di ayer, ¿verdad? Bueno, solo para que vean el tipo de salida con que saldríamos, vean esto. Esto ya no es, simple. bueno, para los puntos, son esos diagramas. Eso es lo que ustedes van a sacar. No los vamos a poner a sacar los ancestros. Ok, eso es la segunda diapositiva que les acabo de explicar pero aquí esto es disponible y esto es ocupado ahora vean que ya tenemos estimaciones para cada ancestro y aquí les va lo interesante vean por ejemplo aquí hay mucha estabilidad en este claro que lo rojo queda donde está y pueden ver los ancestros y tienen la misma cosa te dije que iba a ser visual, ¿verdad? Pero vean Iterus furius que es de amplia distribución en Norteamérica y Iterus fuertesi que es su especie hermana que está como aquí de aquí hacia el sur en Veracruz en una distribución pequeña pero vean que fuertesi furius vienen de un ancestro y que vemos a los dos cambiando. El ancestro es como todo su claro. Pero vemos que Escurios extiende bastante más hacia lo frío y Fuertes se hace hacia lo caliente y descuida lo de Sí. A ah, otro. Bueno, eso es el tipo de salida. Ok. Noten que no es cuantitativo. No destila la de evolución de un clado, como Víctor nos entera, a un número. Se podría, aquí van los ingredientes. Lo único que aportamos es esta parte de estimar estados ancestrales, incluyendo nuestro conocimiento de nuestra ignorancia. ¿Okay? El hecho de que la parte extrema a la derecha de esta distribución lo no ¿ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, una no, pregunta. No, no. ¿Mm. En principio, así como está propuesto, yo puedo crear eh, mis categorías y utilizar cualquier de clasificación para estructurar mi. Que quiero ver que es un árbol que coste? El árbol viene de. Entonces, la pregunta, como la entendí, es si ya que tienes los caracteres que vienen de ahí, si puedes usar pues, el algoritmo que sea para que quieras idea. para calcular el árbol. Sí. El árbol viene independiente. No, pero digamos como una prueba de cuánto puedo recuperar de la información de un árbol que conozco. O sea, conozco bien, pero lo identifico bien. Es un árbol. Sí. Sí. Es decir, quieres comparar un árbol con base en dicho con un árbol con base sí, en es, secuencia. si se sí, sí, podría. Okay. A mí no me gustan cosas así porque sé que características de lo dicho pues tienen una dinámica evolutiva que no van a recuperar un árbol y es difícil porque parecen dos historias evolutivas. Yo mucho prefiero optimizar, prefiero usar el árbol que se basa en caracteres que no me importan en lo mismo, como mi historia, y decir, no estoy seguro de esta historia, pero es el mejor acercamiento que tengo. Y uso los caracteres que me interesan. Podría ser evolución de coloración o evolución de sistema social o evolución de nicho ecológico. Esos los voy a aplicar a la... Estaba platicando con Fabricio, que no les mencioné esto ayer, pero hay como dos grandes tradiciones en filogenia y evolución de caracteres. Una es lo que he estado hablando de reconstruir los estados ancestrales. La otra es, quieres ver relaciones o, o correlaciones entre diferentes tipos de características, entonces simplemente controlas por filófilo. ¿Sí? Vean que este cambio se lleva a tres especies. Y este linaje no más uno. Entonces crea sesgos. Entonces hay toda una tradición en análisis filogenético, principalmente en el rumbo de ecología, que lo que estás intentando, intentando hacer es controlar los efectos de filogenia para que no te confundan. Y en, en el rumbo de sistemática, tendemos más hacia reconstruir la historia evolutiva. Son dos acercamientos normalmente con diferentes fines. ¿Sí? sí nada más para estar seguro, porque mostraste el ejemplo de temperatura, pero en el caso de precipitación sí, hay muchas más ignorancias, ¿no? Porque tienes sí. el rojo pegado y todo lo que los estados ancestrales tienen como esa bolita, esas se construyen a partir de, de todas las relaciones. Asumes umes eh... perdón. perdón. Perdón, Es que en, la, en el caso de la precipitación, sí. el rojo no sea, tiene como esas láminas como en el caso de ignorancia, ¿no? Mesomelas y pectorales, ¿no? Son las dos de arriba. Sí, las de hasta arriba. Y Buloki y Parisoro. <ríe> bueno, eh, hay una complejidad ahí. En temperatura, usamos una escala sin norma. 1, 2, 3, 4, 5. Pero con, con precipitación tienes un problema de escala. La diferencia entre 8.000 mil milímetros de lluvia al año y 10.000 mil milímetros al año, realmente no me importa. ¿sí? Estoy mojado a toda hora. ¿sí? Pero la diferencia entre 0 y 200 y 1.000 es mucho mayor. Entonces lo que hicimos aquí era de hacer las categorías no del mismo ancho. Intentamos hacer las categorías más de un ancho funcional. Entonces 0 a 50, 50 a 100 100 a 200, 200 a 500, y luego empezamos con ca categorías más grandes. Entonces tal vez por eso se ve así, pero sí, en el caso de Fuertesi, sí, Hubo mucha ignorancia y la mejor optimización de su nicho era que todo es posible. Uh -huh. ¿Sí? Aunque el Estado Ancestral sí consideraba... Sí. Sí. Y ve la especie sí. hermana. Uh -huh. sí. ¿Y ese límite se considera a partir de la especie hermana? El límite... Del, de... este del Estado Ancestral. Ah, pues eso está considerando pedazo por pedazo, la optimización. Entonces toma en cuenta lo que está abajo y toma en cuenta lo que está arriba ¿Sí? Este trabajo está como tres cuartos cosido. ¿Sí? Lo sacamos del horno al rato, pero todavía no. Pero lo, lo básico de métodos, del método, del método, Está más o menos firme. Sabemos que la metodología actual sobreestima tasas de evolución. Eso me queda totalmente claro simplemente viendo esa ecuación. Y las dos simulaciones nomás sirven para implementar esa, esa ecuación y demostrar que el efecto de, de los ambientes asociados con M es significativo. ¿Sí? Eso nos llevó a tener que admitir que hay partes de cada nicho que no sabemos si están dentro o no. Y eso es lo que hace el método. Entonces, es cosa simple. Sí. Eh, y, por ejemplo, han hecho eso con las especies endémicas, fijar eh, la tasa que se estima de, de cambio en el nicho se supone que una especie endémica es mucho más conocida y siempre cuando en una isla restringida por barreras geográficas se podría ser una buena hipótesis. la me parece para. Bueno, cuando hablas de endemismo, ¿quieres decir de distribución gusta, restringida? Ok. Pues Pero sí. por eso escogimos las calandrias, porque ellas tienen especies de amplia y pequeña distribución restringido a islas, restringido a penacitos de continentes uh -huh. entonces existe toda esa variación realmente no hemos analizado este árbol todavía con respecto a eso ok, no hemos ¿sabes? por ejemplo Northropi Bonana Puerto Vicente, son de islas ok pero en ese caso están restringidas por la geografía, no? Y se están, ¿Están restringidas la por la qué? La geografía. en isla y en isla. Bueno, y rezan y Ahí está. Eso es la especie que usé en el ejemplo ayer. ¿Ok? Entonces, no sé. En respuesta a tu pregunta. No sé si, si vamos a ver un nicho más restringido en, en especies de distribución limitada. Esto nomás nos da los ingredientes y tal vez tenemos que analizar más claros. Ahora, esos estudios que les mostré hasta el principio se implementan en nada. El ejercicio de ayer fue de sacar una medición del nicho, supuesto, para dos especies de troglodites, ¿Verdad? Lo pudieran haber hecho para 100 especies, like en este caso toma bastante trabajo. Estamos afinando la versión en R y a eso alimentas rasteres para cada especie, ms para cada especie y el A, pero requiere bastante afinación y, y procesamiento también. Okay. Entonces, a esos que, que usan la metodología actual, pues felicidades en que tienen una metodología que permite trabajar muy rápido, producir muchos artículos, pero ya abran los ojos que, que la metodología está fuertemente sesgada. Y si somos científicos y buscamos entender verdades, en vez de simplemente publicar artículos, debemos de cambiar la metodología, lo siento. ¿Sí? Bueno, resumen, debemos de enfocarnos siempre en el dicho fundamental, pero sabemos bien que lo que podemos observar es el, el nicho existente, el nicho realizado, o peor aún, el nicho observado o, o muestreado, ¿sí? Sabemos que usar algo menos que el nicho fundamental sesga nuestros, nuestros cálculos de cantidad o, o tasa de evolución y lo crucial es, es, admitir lo que no sabemos, integrar la ignorancia completamente en el análisis, ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Ah, perdón, ahí va. Entonces, ¿cuál es el cuarto que le falta de opción es probarlo, probarlo, probarlo con las simulaciones que usted ya tiene para demostrar que su método, o sea, hacer una prueba de poder, o de accuracy, de, del de, de, de, de, de, de método de DINI y esto, quizás una evolución correlacionada con, algún, con algún ¿Cuál variante? es el.? ¿Qué, qué falta? En, el segu, en la segunda simulación, para mí lo, lo crucial es escribir un artículo. Son las figuras. Si me es posible, nunca uso tablas. Prefiero darte los datos. Pero para mí, las figuras te cuentan toda la historia. Y tenemos esas figuras que sí les mostré que demuestran la tasa elevada de evolución. Pero yo necesito desarrollar más o menos lo que van a hacer hoy. Pero así pedazo por pedazo, la reconstrucción y la ilustración de, ah, aquí sí vemos la, el evento de evolución de Nietzsche y aquí no lo vemos. Entonces, son, son cosas triviales. Más que nada, necesito sentarme a escribir. Y en el tercero, el de las calandrias, pues ahí sí necesito entrar, como, como preguntaste, de la biología de cada especie. De antemano, ¿cuáles yo hubiera dicho son como Asia-Hochinsonianas? ¿Y cuáles de antemano hubiera dicho que son wallacianas. Y dado eso, ¿veo algún patrón? ¿Tienen nichos más reducidos? ¿Tienen qué? Entonces no hay mucho que falta por hacer. Pero no lo he hecho, entonces suena 25%. Bueno, son las doce. La doce y sereno. Exacto. Y...